¿Qué pasa con Pitruenos? Hoy es un día gigante, hoy es un día brutal porque se ha descubierto cómo clonar Pokémon en Leyendas Arceus Vais a flipar, es un glitch guapísimo y os lo voy a enseñar corriendo porque estoy súper emocionado A ver, eh, fijaos en esta partida, ¿vale? Porque os voy a enseñar una maravilla y es que tengo dos preciosos Arcanine como siempre estoy ¿eh? en el maldito medio, ¿vale? Me voy a quitar, me voy a poner aquí abajo Dos Arcanine que son exactamente iguales Shiny's. Shinies y alfa, os lo voy a enseñar con detalles, ¿vale? Y ahora os explico cómo se consiguen, ¿vale? Fijaos la experiencia, fijaos el entrenador, fijaos el peso y la altura Cambiamos y es exactamente el mismo ¿Queréis saber cómo lo he hecho? Pues os lo voy a enseñar porque lo tengo grabadito y vamos, lo acabo de hacer y es brutal eh, Lo primero que os tengo que decir, chicos, es que es un glitch de intercambio Es decir, necesitáis a otro colega con el que intercambiar y si no podéis hacerlo con comunicación local, necesitaréis el online de la Switch los dos, ¿vale? O sea, esto es un, bueno, dato importante, obvio, pero que quería recalcar por si acaso eh, no lo sabíais, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste el glitch? El glitch consiste en que uno de los dos no va a intercambiar nada y el otro va a intercambiar un Pokémon que es el que se va a clonar. ¿Por qué se va a clonar? Pues os voy a explicar. Básicamente tenéis que dejar el Pokémon que queréis clonar, solito en el equipo. Entonces, cuando vosotros intercambiéis este Pokémon por nada, eh, como no podéis tener nada en el equipo, el juego va a detectar ese error y te va a dejar el Pokémon que tenías originalmente. Mientras, a tu compañero le habrá mandado ese Pokémon que tú tenías también, así que los dos terminaréis con el mismo Pokémon. ¿Cómo se consigue el intercambiar nada? Pues eso os lo voy a explicar ahora mismo. Para conseguir no intercambiar nada necesitaréis eh, establecer ciertas reglas, ¿vale? ¿Qué reglas? Pues el compañero que va a recibir el Pokémon... El que va a enviar nada necesita preparar eh, una caja con Pokémon, pero que este espacio de aquí, este hueco, esté vacío. El primer hueco de la caja o del redil debe estar vacío. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es engañar al juego para que cuando empieces a intercambiar con alguien, básicamente eh, salta el menú de intercambiar, vas a glitchear ese menú y que aparezca en la esquina superior izquierda donde no hay Pokémon. Al no haber Pokémon y el menú estar abierto de intercambiar Pokémon, te va a dejar intercambiar. Y entonces ahí ya es cuando todo explota y es una maravilla. Os lo voy a enseñar eh, con el vídeo y vamos a reaccionar a él porque es <ríe> espectacular, ¿vale? Os voy a explicar ahora cómo se glitchea el menú. Básicamente tenéis que venir aquí al puesto de Chang'a, que es donde se intercambian Pokémon. Y voy a ir avanzando el vídeo para enseñaros eh, cómo se hace, básicamente. Entonces, eh... Primero, tenéis que intercambiar Pokémon y conectar con vuestro colega con un código, el que queráis, básicamente. Y una vez hayáis conectado, vais a ver eh, que entráis en la caja donde tenéis que tener el hueco de aquí arriba a la izquierda vacío, ¿vale? Simplemente vacío. Entonces, el otro jugador, que es el que va a estar en la otra Switch, debería eh, cancelar el intercambio a la vez, bueno, un poquito antes de que tú inicies intercambio con un Pokémon ¿Cómo se hace esto? Pues fijaos eh, Yo me tengo que poner sobre un Pokémon ¿Vale? El que va a glitchear el menú Se tiene que poner sobre un Pokémon El otro jugador tiene que cancelar el intercambio Y en el momento en el que cancele Te tiene que avisar, obviamente aquí tienes que estar Conectado por voz y te tiene que decir Una, dos y 3 Y en, cuando digas el 3 de que le ha dado te esperas Medio segundo y le das a la A Y lo que va a ocurrir es esto, ¿vale? En el momento en el que cancela el intercambio, yo le voy a pulsar la A exacta. Fijaos, ¿eh? ya se está reproduciendo. ¡Pum! ¿Habéis visto lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que ha salido este menú a la vez que ha salido el menú de que se ha cancelado el intercambio. Yo ahora puedo cancelar tranquilamente, se sale del intercambio y cuando yo vuelva a conectar con mi colega, lo que va a salir es esto. Fijaos, aquí metemos el código, conectamos, hemos conectado y fijaos cómo sale. ¡Ojito a esto! ¿Vale? Mirad, el, el, el iconito está como en el primer slot de, de la caja y el menú de ofrecer para intercambio está abierto, ¿vale? Está simplemente ofreciendo. ¿Qué ocurre si yo le doy eh, a ofrecer intercambio? Pues lo vais a ver ahora mismito. Fijaos, chicos, que aquí vamos a hacer ya directamente la clonación. Eh, vamos a intercambiar nuestro Arcanine con ese slot vacío que tiene mi, mi, mi colega. Mi colega ya ha hecho el glitch de, de este menú, ya lo ha roto. Y entonces me va a intercambiar nada por mi Arcanine, el único que tengo en el equipo. Y fijaos lo que va a ocurrir, ¿vale? Vais a ver eh, qué es lo que ocurre, lo ofrecemos para intercambio. Y lo que va a aparecer a la derecha, es decir, el Pokémon por el que lo va a intercambiar, es... Un huevo nivel 1. qué diréis, ¿qué es esto? Pues no es nada, porque el juego, aunque te deja intercambiar, está cambiando nada, pero nada, básicamente. Y claro, como yo tengo un Pokémon en mi equipo y no sabe que lo que me está pasando el, el, el compañero es nada, me deja intercambiarlo perfectamente. Entonces, fijaos que está conectando, se va a hacer el intercambio a la perfección, mi Arcanine desaparece y el que viene... Va a ser eh, el huevo de nada. Que de, de hecho es, es un Lucario Shiny. No me preguntéis por qué. Pero <ríe> se llama huevo y es un Lucario Shiny. A mí me explota la cabeza. Fijaos la Pokéball. Fijaos que la Pokéball es también rara de pelotas. Es una Pokéball extrañísima. Y ahí está. Fijaos, eh. Esto está pregrabado, obviamente. No lo estoy viendo en directo ahora mismo. Y ahí está. León te ha enviado este huevo. Buen huevo, la verdad. <ríe> Bonito huevo. <ríe> Cuídalo bien, sí, tranquilo. Y ahora... ¡Pum! Aquí está mi Arcanine. El juego ha detectado que me has enviado nada y dice, coño, pues voy a recuperar el Pokémon que teníamos antes, que era el Arcanine, ¿no? Y ahora, fijaos que Leon tiene un Arcanine Shiny nivel 51 y yo tengo un Arcanine Shiny nivel 51. Y entonces, ahora lo que vamos a hacer es eh, compararlos para que lo veáis. Fijaos, este sería el mío, ¿vale? Que son 171 kilos, 2 metros, eh, de nombre Eco, todo, todo perfecto. Mi Arcan en Shiny, alfa, maravilloso. Ahí está, Naturaleza Modesta, Origen Cabo Rocabelo, el 29, nivel 29, el 27 de febrero de 2022, perfecto. Y ahora vamos a ver el del otro jugador. Y es exactamente el mismo, hermanos. Hemos clonado a la perfección con naturaleza modesta. Aquí, ojito, que sale glitcheado el texto, ¿vale? Pero no os preocupéis porque eh, mi colega, eh, lo, el texto le sale exactamente igual y perfecto. O sea, que por eso no os preocupéis, el Pokémon sigue siendo el mismo y es perfectamente legal. O sea, que tranquilos por el tema legal. Por eso, sin problema. Y ya estaría. Tenemos el Pokémon exacto. Luego, además, me lo devolvió. Me dijo, yo no quiero este Arcanine Shiny Alpha. No me gusta. Quédate con tu con tu Arcade. Y yo digo, ah, pues toma, te mando un Cherrim, que seguro que te viene bien. Y ya estaría compañeros, hasta aquí el glitch de clonación, espero que tengáis colegas con los que podáis hacer este tipo de glitch porque está guapísimo y gracias a Pokémon por dejarnos hacer estas maravillas y poder eh, explotar ahí los Pokémon y, y clonarlos a muerte. Así que nada más compañeros, espero que os haya gustado este pedazo de vídeo, dejad un super like de comprito o no, apretad ese botón como si no hubiera un mañana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!